We go. One, two, three, four. Hola, soy Judith Tour, soy localizadora de videojuegos, me dedico a la traducción y testing de videojuegos. ¿Y eh, qué más? <risa> el último videojuego en el que he participado, eh, he participado en muchos, en, en partes de videojuegos, pero quizá eh, así lo más destacado que conocido que hice fueron los Assassin's Creed y concretamente los últimos que hice fueron los, los, estos pequeñitos que se llaman Chronicles, en concreto el Chronicles India y el Chronicles China. Eh, como ya he dicho me dedico a la localización en, en ahora mismo exclusivamente a videojuegos y eso significa que traduzco, reviso y testeo por mi cuenta desde mi casa como autónoma, pues básicamente eh, en mi, en mi caso lo que me dedico a hacer es, es traducir y yo te digo, aunque, aunque también reviso, entonces lo que suelo hacer es, tengo varios clientes, trabajo para agencias, trabajo para alguna distribuidora y para clientes directos y pues me vienen los videojuegos en inglés eh, y después al español. <risa> Además, también me llegan eso, ¿no? traducciones de compañeros que tengo que revisar, eh, a veces también hago informes de calidad, a veces me llaman para hacer testeos también desde casa, de juegos que he traducido yo o de juegos que ha traducido otra gente. Bueno, en, en mi caso que solo hago testeo de localización, no hago testeo ni funcional ni certificación ni nada, que es casi lo único que se puede hacer desde casa, supongo. Y y bueno hay, hay distintas formas, hay, hay distintos testeos, pero lo que más creo que lo que más me llega son eh, por un lado el, como la primera, fase del, la primera fase del testeo, que sería ellos estiman unas horas que yo puedo tardar y me dicen pues 4, 8, 16 horas, yo tengo que jugar a ese juego y me dan normalmente los textos en inglés, los textos en español de lo que sería todo el juego, de todos los menús, los diálogos, todo. Y, y es un poco vía libre, tú tienes que jugarlo todo, normalmente te dan eh, pues, truquillos para que puedas pasar directamente a una pantalla, o para que puedas subir niveles, para que te puedas o para que puedas ir con todo el equipamiento lleno, para que no no tengas que perder tiempo en estas cosas y, y, en, y en este caso lo que tienes que hacer es dedicarte a buscar errores de localización que pueden ser de todos los tipos, o sea de texto que sobrepasa, de texto que se queda corto, de frases que no están bien en ese contexto, también errores gramaticales o ortográficos, lo que sea. Y luego otro tipo de testeo que me llega mucho también es, una vez hecho esto, tú has mandado los errores, los traductores los han arreglado y necesitan a otra persona que no, normalmente es mejor que la otra persona que no haya visto nada de la traducción o de la primera ronda del testing y que es, es, es un tipo de testeo más cortito y más al grano que es ir a ver si esos, esos errores se han solucionado de verdad, entonces normalmente eso es más rápido, es menos tiempo, suelen ser videojuegos que no, que no has visto, yo creo que es, que es más eficiente si no lo has visto nunca porque así eh, no se te pasan cosas por alto y, y nada, y te dedicas a comprobar que, que eso esté bien y que efectivamente se hayan solucionado. El primer videojuego que testé fue Sports Connection de Ubisoft Barcelona, que que bueno que sí que se hizo aquí al lado de casa y en ese caso fue una cosa un poco excepcional, me hice el testeo a catalán, cosa que no es muy habitual porque directamente no se traducen muchos juegos a catalán y, y bueno, fue, creo que recibieron alguna subvención o fue una cosa así de última hora que se decidieron a traducirlo a catalán y así como cosas extraordinarias me, bueno, me invitaron. Me, me, me dijeron que tenía que hacer el testeo como no había salido todavía el juego desde sus instalaciones, que normalmente esto pues o se externaliza, están todos los testers juntos y en ese caso fui al, fui yo a Ubisoft con, con, con la gente que estaba ahí, era la única tester y, y en ese caso tuve que hacer el, el test plan, tuve que hacer la primera ronda del testing yo, la segunda también y comprobar que estuviera, vamos, que yo me lo hice y yo me lo comí y el juego quizá no es el que ha tenido más trascendencia pero pero, desde luego, quedó súper bien, me encanta. No creo que pudiera elegir uno, no creo que haya un solo videojuego que me haya marcado o que me haya hecho decidirme a, a, a trabajar en esto, ¿no? Fue más bien cuando descubrí, porque tampoco lo tenía claro desde pequeña o algo así, es un trabajo creo que es suficientemente desconocido como para que no, no, sea, tu, no sea tu vocación desde pequeñita, pero en cuanto estudié traducción me empecé a interesar más por la localización de software y no, no recuerdo dónde, pero oí por ahí que, que se podía, que era una posibilidad, y dije, pues, pues yo quiero. Y, y entonces supongo que lo que me llevo a hacer eso es que es una de mis aficiones y quien no quiere dedicarse a lo que le gusta, <risa> pero, pero sí, supongo que ya no. Desde no sé, cualquier juego de la Super o cualquier juego, da igual. Es que en, o sea, no, hubiera, no hubo ningún juego que me marcara, pero realmente... Prefiero mil veces traducir cualquier juego de navegador que me entretenga o que pueda entretener a gente o que tenga un mínimo de creatividad a ponerme a traducir manuales. Así que, bueno, creo que, que la parte buena es que el, el, la localización tiene muchas, hay muchos perfiles de gente que pueden encajar en localización. En mi caso, lo que más conozco es gente que viene de letras, gente que viene de, de carreras o de traducción o de comunicación, marketing, lingüística, humanidades. Pero, pero seguro que es gente, o sea, al fin y al cabo es un perfil que, que mezcla un poquito de conocimientos técnicos con conocimientos de, de idiomas o de la lengua. Entonces, yo le recomendaría que, bueno, que, que se formara o que cogiera experiencia en la, en la parte que coge más. Que muchas veces tengo compañeros que han estudiado la carrera de traducción, que es muy de letras y que no todas las facultades ofrecen especialización en, en localización. Y, y a lo mejor cojean de esta otra parte, y al revés, y si es una persona muy de ciencias, pues siempre, yo creo que siempre estás, estás a tiempo de, de formarte en letras, ¿no? Puedes, puedes aprender idiomas, puedes, no sé, al final no creo que haya un, un, un solo camino, es verdad que la mayoría somos licenciados en traducción, pero, no, pero ni mucho menos es, es, es el único camino, y sobre todo jugar mucho. Yo creo que, que en, cualquier, en cualquier profesión relacionada con los videojuegos, cuanto más perspectiva tengas y cuanto más conozcas, mejor. Siempre te va a ayudar. Para, bueno, para ser tester, sobre todo, de verdad, jugar mucho. Ya sé que, que es un topicazo, pero para empezar muchas veces vas a necesitar jugar rápido. Seguramente los, los juegos que te toque testear no van a ser los que más te gusten siempre ni los que más experiencia tengas. entonces Más te vale conocer todos los géneros y saber ir rápido las cosas, porque tendrás normalmente poco tiempo para familiarizarte. Así que lo primerísimo, jugar mucho y de todo, te guste o no te guste. Jugar juegos de deporte, jugar estrategia, jugar juegos de navegador, lo que sea. Y, y por otro lado, bueno, no sé, informarte un poquito de lo que es, porque hay gente que va con unas expectativas un poco equivocadas a lo mejor, hay gente que va como con muy buenas y hay gente que va con unas expectativas luego muy malas. No, o sea, no es. Eh, no te pagan por jugar, o sea, pasa tienes que saber que vas a tener que... es como otro trabajo, o sea, si te dicen juega esto ocho horas casi nunca te va a apetecer porque va a ser algo que tú no has decidido y, y te vas a tener que levantar pronto es lo mismo, así que mentalizarte que no te pagan por jugar, pero también que puedes encontrarle la parte divertida que sí que tiene parte de creativo y que... y que bueno, que te informes un poquito antes de... para saber un poco... Un poco tener, tener las expectativas más ajustadas porque yo me he encontrado gente que se... Bueno, gente que, que se creía que aquello era que te pagaba por jugar y, y gente que no le ha encontrado el lado creativo. Sí que es verdad que a veces es un poco repetitivo, así que tienes que, que, que estar preparado para hacer trabajo repetitivo, para tener atención al detalle cuando llevas 20 veces viendo lo mismo. Entonces, si te gusta eso, lo llevarás bien. Si no...